Muy bien, pues aquí la tenemos y sacamos la navajaca. Que alguno dirá, ¿es necesario este super mega cuchillo? No, pero no me descarga. Mirad. Experiencia V. Tenía que haber pedido el modelo negro, no sé por qué lo hice sin pensar. Y aquí tenemos el equipo, que no sé, quizá es algo más delgado, quizá sí, quizá no. Bueno, me, me alegra que tenga un puerto de audio Jack de tres y medio el USB tipo C, el de carga y igual que el modelo anterior tiene el encendido y los controles de volumen aquí arriba ya sin plásticos pues aquí tenéis el kickstand con su tarjetita de expansión ah, y una pregunta ¿funcionará el teclado antiguo? espero que sí Sí, el teclado antiguo, eh, el teclado magnético, va perfectamente. Pues nada, toca encenderla, configurarla y actualizar el software. Bueno, lo tengo conectado a este dock, que lo visteis en algún otro vídeo, y ya estoy sincronizando todos los datos que tengo en OneDrive. De hecho, como en OneDrive tengo copia de seguridad de la Surface Go 1, pues la voy a volcar a esta y por cierto, la Surface Go 1 ya tiene nuevo dueño así que me voy a poner en contacto con él para, para hacérselo saber y vamos a esperar aquí a que se termine todo de restaurar este es el día 2 utilizando la Surface Go 3 eh, se nota la fluidez se nota bastante el salto desde, desde la 1 eh, a nivel de manejo a nivel de... pues bueno, cuando haces el cambio de orientación muy muy gratamente sorprendido y ahora estoy conectado al NAS y estoy descargando una serie en blanco y negro que se llama The Man Who Falls on Earth una serie que aquí en España no ha llegado que es una serie de ciencia ficción bastante buena y, y estoy descargando pues algunos episodios de conectándome al NAS que está en la interfaz del NAS que podéis ver aquí y me estoy conectando con Barrier y este es el escritorio de, del NAS que tengo en casa. Y así pues para tener algo algo que ver. Mientras tanto, eh, voy a usarla también porque la verdad es que estaba usándola en el metro y una de las cosas que me daba cuenta es pues, bueno el formato tan cómodo que tiene que te permite leer un libro o te permite leer cómics, sobre todo leer cómics sin que sea un formato tan grande como por ejemplo la Surface Pro que es algo más grande y quizá algo más incómodo para llevar y para llevar en la mano. Así que, esto es otra cosa que le voy a instalar en breve. Obviamente si un móvil de 500 pavos tiene una cámara de 500 pavos, un móvil de 200 pavos tiene una cámara de 200 pavos, la Surface, que vale menos, la Go que vale menos de 500, pues tiene este efecto. Lo cierto es que no me he metido a configurarlo, estoy grabando con la Surface Go 3 y no sé si tiene estabilizador de vídeo y esas cosas He visto algunas opciones y sé que hay opciones experimentales que permiten eh, pues, probar funciones que, que me imagino que todavía pues, no, son, no son muy estables Y esta es la cámara frontal que como, no sé por qué eh, los fabricantes, una cosa es un teléfono y otra cosa es una tablet la cámara frontal tiene menos megapíxeles que la trasera cuando el uso principal de la cámara, de un equipo, del equipo que sea el uso principal es la cámara frontal, como os podéis imaginar porque es cuando haces videoconferencia, de hecho estoy usando bastante la, la aplicación de WhatsApp de escritorio para Windows que que están haciendo los deberes ya les vale, todavía les falta que puedas usarlo en, en, en dispositivos ilimitados, como ocurre con Telegram. El Telegram te permite meter la aplicación everywhere. Yo, sinceramente, ojalá que la gente deje de usar Telegram, de perdón, deje de usar WhatsApp y se vuelquen en Telegram, que, que ofrece muchas muchas más opciones y mucho más interesantes que la castaña de WhatsApp que os podéis imaginar que hace por aquí. encima aquí, como la tengo abajo creo que me hace contraste porque ven el sol a ese lado y me graba peor y noto algún tirón en la grabación así que no sé qué pasará luego compartiré y editaré el vídeo para que veáis esta es una prueba de vídeo con, la cámara, con las cámaras de la Surface Go el modelo Intel Gold... ...que estoy bastante contento con el desempeño que tiene... ...siendo un modelo ultra discreto... ...que estaba viendo el Benchmark... Eh, ...bueno, el Benchmark o el Cinebench... ...que es equiparable a... ...yo que sé, a un i5 de cuarta generación... ...o a un Core 2 Duo en, en multinúcleo... ...o sea... ...por cierto, los Core 2 Duo... ...qué grandes procesadores, ...eh, eh Andrés Ramos... ...tú lo sabes mejor... ...y otra cosita a mejorar son los controles táctiles, o sea, Windows tiene una bueno tiene muchas cosas buenas y una de las muchas cosas buenas es que es sumamente configurable, pero tío, tío, tío, tío. Algunos controles, por ejemplo, una aplicación que para mí es esencial, VLC. Estoy teniendo algunos problemillas con VLC aquí, no sé qué ha pasado, tendría que hacer una desinstalación limpia y no sé qué ha pasado que no me cargan los plugins, y algunos plugins son súper inestables. Voy a tener que, que instalar, o yo que sé, a lo mejor alguna versión antigua de VLC, a ver si así se me cargan las extensiones y los complementos de, de VLC, que de momento no, no van. En otros, en otros casos sí, por ejemplo, hay un, hay un complemento de VLC que es el Tuning Radio, que es el servicio este de radio digital que que muchos instalasteis cuando os comprasteis ya el iPhone y pagasteis por él como yo pagué por él y, y, y hay un plugin para tuning radio y seguro que habrá un plugin para Radio Garden que es otra otro servicio de radio digital geolocalizado que está bastante bastante bastante chulo que a mí me a mí me encanta y en el factor diseño en el factor forma pues a mí me resulta bastante Sumamente cómodo, pues el tamaño del equipo y el peso del equipo, sobre todo para lo que es leer, consumir contenido, llevar en la mano en el metro, eh, leer un cómic, navegar por internet, mejorable, mejorable, pero es una pantalla de 10 pulgadas y pico. A ver, se si puede hacer, se puede hacer sobre todo. Con las opciones que tiene el navegador, Microsoft Edge, que te permite hacer un, una, un limpiado de la página. Y que, mira, ahora se, ahora se ve mejor, ¿verdad? Estos contrastes, este HDR, el equipo no lo lleva bien. Aparte de esto, tengo varias aplicaciones abiertas. Eso supongo, aunque son 8 GB de RAM, pero supongo que pasará factura a la grabación de vídeo seguro. Así que, prueba de vídeo de la Surface Go 3, cosa que no he visto mucho en internet, por cierto, en internet veréis las típicas reviews del tío al que le mandan equipos y los desempaqueta, y punto pelota, poco más, poco más. Bueno, ya estoy en casa, por cierto, con muy poca luz y me sorprende va, gratamente la calidad de, de esa cámara. Eh, sí, eh, En el vídeo que, que he hecho hace, antes Caminando por la calle Me preguntaba en voz alta Si el, el, la Surface tiene estabilizador de, de vídeo y, y lo tiene ¿Cómo será de buena? Eh, ¿De bueno el estabilizador de vídeo? Pues no sé <risa> También tiene una opción Me gustaría que lo vierais que son funciones avanzadas, con lo cual tiene ahí algunas, algunas opciones para sacarle un poquito más partido a la cámara, pero de momento lo que veo eh, en estas condiciones de luz es eh, bastante bueno, me acuerdo, no hace mucho, aquí, bueno, aquí, os lo voy a enseñar aquí, no tiene mal ángulo, eh, bueno, eh, todo esto lo cambié, aquí había una estantería, y durante una época pues grabé vídeos aquí, y ahora voy a, voy a grabar con la cámara trasera, a ver qué tal se ve. Estoy con, con la cámara trasera. Y recuerdo grabar con, pues creo que era con un iPhone 3GS, eh, un vídeo aquí y con la luz. Aquí no sé, si, ni siquiera tengo la luz ahora mismo. Es decir, la luz que sale es la luz que sale de esta ventana. Y, y recuerdo grabar un vídeo de estos vídeos que hacía yo grabando con los vídeos de fondo y, y se veía fatal iPhone 3GS. Ya por esa época Samsung tenía bastante mejores cámaras. Así que bueno, os dejo algunos detalles. Esta es la cámara buena la cámara trasera aquí tenéis a Martín Lutero la versión protestante del click de famóvil. aquí un relío de cables importante y por supuesto aquí al maestro Jedi Super Coco que es un Jedi también, ¿eh? ¡Ey! Y no lo he enseñado. Bueno, este es uno, uno de los libros que he sacado. Jesús, Jesús en Internet, un libro cristiano. Esta foto es una foto de una inteligencia artificial. Y esto es un resumen de artículos que publiqué en una revista durante años, que he estado escribiendo artículos en la revista Edificación Cristiana y son artículos sobre internet y tecnología y uno más que acabo de regalar que es un libro devocional así que bueno, cámara trasera eh, que ya la tenéis aquí el vídeo y podréis valorar qué tal la calidad bueno amigos hasta pronto, este es el teclado y no podía resistirme a usar la Surface Go 3 en, en este modo tablet, en este modo dock donde he ampliado Uy, he tocado esto y me lo he cargado Ahora sí, venga, funciona he, to he tocado el dock, este es un dock barato que tengo, un dock de estos de, de los chinos Y aquí podéis ver la expansión Voy a, voy a poner un angular más grande ¿Eh? ¿Eh? Pega algún tironcito ¿eh? Pero bueno, aquí no va no, no va nada mal Esta es una serie que estoy viendo Que se llama The Man Who Falls on Earth Ahí que lo tengo aquí Esta Es una serie bastante interesante que, que aquí no se ha estrenado en España Aquí podéis verla. La serie va de un extraterrestre y... En fin. No voy a contaros más. Pero... Bueno, de momento eh, la respuesta es bastante... bastante buena. Vamos a, vamos a abrir el navegador Edge. Vamos a ver la carga de, de imágenes. Eh, me, me, me, me. aquí tienes un vídeo de la Surface Laptop bueno, ahí Microsoft está sacando distintas cositas la más de curiosas, ¿eh? o sea, se están metiendo en el mundo del hardware y, y yo creo que están haciendo un buen trabajo, están ofreciendo dispositivos a la gente le agrada tener un dispositivo cuyo fabricante sea un fabricante, pues bueno de, de, de cierto renombre y aquí tenéis, Introducing the Most Powerful Laptop la, la Surface Laptop 4 obviamente una especie de, de copia lucha del MacBook Pro ¿eh? incluso algunos guiños estéticos se notan, bueno, de lo que estoy hablando de la Surface Go 3, un dispositivo el dispositivo de entrada, que dirían los anglos dispositivo barato muy muy barato, más barato que el iPad más barato, pero que os permite hacer este tipo de cosas es decir, os permite hacer una eh, extender Extender todo esto y, y la verdad que con un comportamiento realmente bueno con este sencillo dock. Y ahora dime tú, ¿eh? Eh, quiero decir, eh, es verdad que el, que el iPad permite hacer esto, pero el sistema operativo del iPad, que es muy útil para una interfaz táctil para, estas, para, para este tipo de cositas, pues no tiene rival. Impresiones iniciales, realmente buenas, realmente buenas.